Buongiorno, cari amigos, da Pablo. El giorno de hoy, un nuevo entrenamiento Voy a hacer un circuito, unos ejercicios para reducir el graso en esta parte baja, en la esquina basa, en el girovita, en el oblicuo. Hoy vamos a hacer este circuito bellísimo que te va a ayudar a meterte en forma. Con estos ejercicios que hacemos hoy, abinato a una sana y correcta alimentación y ejercicio aeróbico, vas a guardar grandísimos resultados. Siempre y cuando tú lo repitas al menos de 2 a 3 vueltas a la semana. Tú tos si vuelves vale constancia, empeño, bolia y verás grandes resultados. Y a eso que tú hay tiempo en casa, aprovecha, prende el manico, la escopa, el bastón e inicia a hacer estos ejercicios. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer 30 segundos de trabajo. De, de, de o de esfuerzo con 10 segundos de recupero vamos a voy a hacer aproximadamente 15 ejercicios 14 ejercicios a casa después lo puedes modificar meterle más tiempo o prender el que, el que sea el que te piache de más el que te guste el que te guste vuelvo a aprovechar para darle un saludo a todas las personas que se han inscrito en este canal en este periodo gracias de cuore, me fa piacere que, que tú te inicies a hacer un poquito de movimiento alenarte a meterte en forma le recuerdo la salud a un precio aunque la malatía, pero en medio prevenir. Ok, vamos a eh, para el de hoy llamamos bizuña, que un tapetino, un tapetino. Si tú no hay un tapetino, puedes usar el el tal cosa. Primo, iniciar, vamos a, a beber un, un poco de agua. Ok, perfecto, perfecto. Vamos a movernos un poquito en el posto, aunque yo también faco guarda. <ríe> que dirán, Que Pablo que no fa niente. Yo también faco en casa meto. Meto la escopa y facho un poquito, un poquito de pulicia, un poquito de pulicia. Vamos a con este movimiento circular, ¿eh? circulo un poquito. Cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, cambio. ¿De es? ¿Sí? ¿Sí? Vamos a, voy a iniciar con, con un poquito de ejercicios para, vamos a rescaldar un poquito, rescaldar un poquito, que si el bactito cardíaco sale y dopo iniciamos con nuestros Ejercicio, ¿verdad? Tú tienes el bastón y ahora que hacemos así, vamos a abrir y que vamos a hacer esto, ¿ok? A ver, yo me tolio, ah, no, acá tengo el teléfono, va a ver, no importa que me dé fastidio, ¿ok? Vamos a hacer mmm, 20 saltinos, si tú no puedes saltar, abre, abre y fai cosi, fai cosi, fai cosi, fai cosi, fa no, vamos a iniciar en medio con questo y cosi, después le metemos el, el salto, iniciamos de, de base, después de base a los difíciles, ¿ok? Prepárate, prepárate, respira profundo y vamos a iniciar este alineamiento. Redure el giro la, la, la, la esquina baja, la espalda baja en español. Ok, prepárate. 3, 2, 1, inicia. Ta, ta, ta, ta, ta. Este movimiento, abro un grande, así de frente, así me piace. Ten, amortigua tu... tu el apoyo del pie y de la punta ta ta ta ta ta ta ta, ta, ta. Ja, ja, ja. como me piacciona en la palo con la con la escopa ¿vale? ok, ahora voy a contar eh, ¿cuánto conto? voy a contar eh, 20 ok 1 2 3 4 5 6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 este movimiento, ok, así. Ta, ta, ta, ta, ta. ta. Okay, después vamos a fare, vamos a hacer 20, va. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en più. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, ok, ok, ok, con la escopa, con la escopa, adesso ¿qué voy a fare, Le voy a, vamos a fare 20 saltinos, 20 saltinos, salta a tu posibilidad si hay problema de ginocchio, farno piano piano, no saltare tanto, vamos a fare 20 saltinos, vamos a fare questo, ¿ta?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 Ok, perfecto. Vamos a iniciar en nuestro circuito, circuito. 30 segundos de, de, de ejercicio, de corso, de laboro, con 10 segundos de recupero. Ok. Aquí tenemos las cartas, estamos un poquito. Un poquito. A Ok, perfecto. Perfecto. Metemos el agua. Vamos a iniciar con con nuestro timer de programado, aproximadamente dura poco, dura poco. No te preocupes de, de cuánto dura. Dobra mi timer que no lo veo. Dobra mi timer, no me doble... timer, Ok, perfecto, roba. Prepara. 3, 2, 1, ¡via! 4, 3, 2, 1. Nuestro primer ejercicio. Bloqueo ginocchio, va. Solo un lado, solo un lado, solo un lado, un lado, un solo lado. Ta, continuo, continuo, continuo. Tú lo fai a tu ritmo. Si sí. estás iniciando, falo lentamente. Ta, ta, tú le puedes meter siempre el ritmo. Piega el ginocchio, piega el ginocchio, piega al ginocchio. Ta, ta, sí, sí, solo un... Lato ok, perfecto, ahora vamos a cambiar de lato, lato, lato, cambia de lato, cambia de lato, piega el ginocchio, esquina de rita, guárdalo, esquina de rita, ok, vas puesto, ta, ta, ta, ta, ta, Sí, si, sí. Si, ta, está laborando, está laborando. se siente, se siente, no, ta, ta, un lato, solo un lato, solo un lato, solo un lato, solo un lato C C C C C C C Okay, Adesso guarda. Piego, Piego, si a si un pochino in più. Vamos a si un pochino a girar un poquito en più. si a si un pochino a più. Giro, giro, guarda. Quina dirita, giro, guarda. si si si si solamente. Acuesto solamente. si si Continuo. Continuo. si sí. sí. Sí, ta. Usan que la fuerza del atómico. Ta, ta. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Okay. Pieco el ginocchio, pieco el ginocchio, hago un giro, guarda el giro, giro, giro, guarda el giro, guarda el giro, guarda el giro. ok ok el giro. El que ¿Okay, va Puesto, puesto. Tajo, así. Tajo, así. Tajo, así. Tajo, así. Tajo, así. sí. sí. Tajo, sí. Tajo, sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. sí. Sí. Ok. Adesso, adesso, adesso, vamos a andar piega eh? un pochino ginocchio Vamos a andar più in fondo, più in fondo, più in fondo, più in fondo. Più in fondo. Fondo, fondo, guarda qua. Guarda qua. guarda questo. Questo. Questo. Più in fondo. Più in fondo. Più in fondo. Più in fondo. Più in fondo. Ecco. Okay. Tra. Tra. tra. Posición inicial, guarda piego il ginocchio, doblo rodilla, doblo rodilla, mantengo firme, e scendo più, e scendo, e scendo, abasso, abasso, un pochino ecco, continui, ok, respira profondo, vamos nuovamente a questo lato, vamos a scendere, a scendere di più, a scendere di più, 3, 2, 1, via, ok, ok, ok, ok. Si sí, Si sí, sí. Solo giro el tronco, ¿verdad? que yo guardo solamente el giro el tronco Giro el tronco Giro el tronco Giro el tronco Giro el tronco Giro el tronco Giro el tronco Giro el tronco, giro el tronco sí. Giro Giro el tronco Ok, nuestro próximo, que vamos a hacer? Vamos a hacer un tipo tipo escuote, escuote, escuote Ti voglio accendere. Guardate qua. E scendo, scendo, scendo, scendo. questi. questi è normale. Normale, così. Normale, normale. Se, se, se, se. tipo scuote. Tra, tra, tra, tra, sì. Continua, continua. Se, se, tra, se. Posición inicial, ¿verdad? ¿vale? Posición inicial. posición inicial. Ok, ok, ok, ok. Ok. Piego, piego, piego. Me piego nuevamente. Esquina directa. Esquina directa, ¿verdad? ¿vale? ¿Vale? Tra, tra, tra, tra. C, C, C, C, C, C. ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? ¿Se? Vamos a hacer esto. Tra. Tra. Como estuviéramos tras, tras el giro, el giro, giro. tras giro, giro, giro ah, resiste resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, resiste, sí sí sí ok vamos a, dopo, vamos a cambiar de lado, cambiamos de lado, cambiamos de lado Cambiamo di lato cambiamo di lato va bene? Cambiamo di lato va, ah, ah, ah. così ah, ah. giro, giro, giro, direlo direlo ah, ah, ah, ah. se Sí, sí, sí. sí. Ah. Okay, nuestro próximo vamos a utilizar el, el, el materazo o una o, o aunque un capatoyo, cualquier cosa porque no no facha mal. Posiciones, guárdalo. un solo lato, un solo lato. Ta, ta, cuesta. Siente el ejercicio. Guarda un punto fijo, guarda un punto fijo, guárdalo. Sí. Così así de frente, así de frente, me guarda de medio atrás, si, si, si, si, sí, sí. ok, de reposo y cambio de cambio, vamos a cambiar de cambio acá no hay tiempo ni, ni prender agua, esto es continuo, continuo, ok, se va hoy no lo sientes, domani lo sentirás domani, domani, domani, te recuerdo de repetirlos al menos de 2 a 3 voltas a semana esto te sirve, con un ejercicio aeróbico vas a ver grandes resultados yo te un video la echo un video de Fares de fare después de esto encuesta te la un video Adesso ¿Qué vamos a Fares guardalo, guardalo me piego, me piego, guarda bueno, vamos a Fares esto, guarda Quiero, tirelo, esquina directa, guarda. Tra tra tra tra tra Continua. Tra tra tra continua, continua. Continua, continua, continua. Ok. Nuestro próximo, que vamos a fare, vamos a fare questo, guarda. Donde va la escopa, va, la, va el pie, y va. Vamos a hacer esto. Continua. Tra. Ligeramente piegado el ginocchio. Y continua. Tra. C Ah, se ah, siente. No, casi se siente el lavoro acá dietro. Se siente. 60 se siente. Se Toca, toca. Toca la punta y continúa. Toca la punta y continúa. Toca la punta y continúa. Sí. Toca la punta y continúa. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ok, <susurra> ya estoy sudando. Vamos a cambiar de cambiar de posiciones. Cambiar de posiciones. Vamos a cambiar. Cambio, cambio de gamba. Cambio de gamba. Prepárate, va. Tra, tra, Sí, sí, sí, sí, Va. Se Va, se va, 60. 60. 60. 60. Se siente, se siente, se siente. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Se siente, sí. Okay. Nuestro próximo, nuestro próximo. ¿Qué vamos a hacer? Va, ta. Y giro. Subo el pie, subo el pie, subo el pie, subo el pie. Cuadra, ¿verdad? Ta, va, ta, ta. salgo, va. Salgo y un giro. Salgo in un giro ta cuesta così cuesta così andiamo ta ta ta eco eh continua concéntrate Con concéntrate concéntrate siente el ejercicio siente el ejercicio Sente ok me preparo para cambiar de gambe, de gambe, de gamba, de pierna. Ok. Ok. Tra, va tra Lentamente. Lentamente. Labora siempre a tu ritmo. A tu ritmo. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. C, se, C. Haz C. Tú riposa. Bastones, Su, su, su, su, su. Su. Pico los movimientos. Guarda. Piego el ginocchio, Esquina de ripa, Bacho puesta. Ta. Solo un lato. Solo un lato. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. Ta. ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, continua, continua ok, prendo un cochino de área, vamos a cambiar de, vamos a cambiar de lato vamos a cambiar de lato, cambio, de lato y preparo, 3, 2, 1, tra, tra, tra, tra. y guardate medio le llenamente pegato el ginocchio. Tra. Tra. Tra. C. C. C. C. C. Ah. es. Sentelo. Sentelo. Sentelo. Ok, Después de este ejercicio se debe verlo, abinale un poquito de de abdominales, abdominales, abdomen, abdomen, abdomen. se debe lo ideal. Viejo ginocchio, viejo ginocchio, guádalo qua. Giro, giro. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. La espalda dirita, me guarda de fondo. Tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, como la hora, cuádalo como la hora, cuádalo como la hora, cuádalo como la hora. Me guardando guardado guardado, guarda. Eh, ok, ok, ok. adesso adesso ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este movimiento así. Tra, tra, tra, okay, tra, tra, tra, tra, como un poquito de aeróbico, guarda, tra, aeróbico, tra, avante, avante, avante, sí, sí, toca punta, toca, toca, toca, sí, toca, toca con una. Ta, ta, ta. A mí laboramos un poquito el bracho. Laboramos las bracho. Ah, se siente, ¿no? Se siente. todo es cueste esfuerzo, vendrá para Te lo digo y lo digo yo. todo se vole empeño Constancia. Importantísimo. Bolia y disciplina. Disciplina. Disciplina. Ok. Nuevamente, prepara. Va, ta, ta, avante. Dopo no de esto andamos con el tapetino, con el tapetino. Continua, continua, sí. Dopo sí. no de esto a comprar en casa. Continua, sí. Forza. Perfecto. Vamos a usar eh, el tapetino, el tapetino, el tapetino. ¿Qué vamos a hacer? Cuatro cuatro estoy, estoy en el batelo, en el lento, en el bote. Uno, dos, ta, ta, guarda, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, toco, Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ok. Vamos a hacer un alto, un alto, un alto, un alto, un alto. Vale. Cuesta, cuesta, cuesta. Se. Guardo un punto fiso. Guardo un punto fiso. Guardo un punto fiso. Guardo un punto fiso. Guardo un punto fiso. Guardo un punto fiso. Sí, sí, sí. Sa, si, si, si, ta, ta, y si, y si, y amo, Ah, ah, <risa> Yo le voy a ayudar ¿eh? a un alto, voy a ayudar un alto, pero, pero si está, si está, y se la escopa, ¿no? A ver, escuchámosle un alto, un alto, dale. Todo este esfuerzo vendrá para gato. Dai, dai, dai, dai. Dale, dale, dale. ¿Dónde vamos a fare? Vamos a hacer esto, va, tra y cosí, tra y cosí toma, toca ginocchio. Vamos a hacer una ventina. Una ventina. Hacemos 20 y 20. Y finalizamos con un poquito de stretching, dai. Ok, Prepárate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo una hora. 8, 9, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok, me quedo, 1, 2, 3, uh, oh, santo Dios, 60, 60, 60, 60, vamos a para el último, el último, el último para finalizar nuestros ejercicios, para reducir eh, la espalda, la espalda basa, cual oblicuo, la cintura, ok. No te olvides de, de esto, de meterle ejercicios de abdominales, 3, 2, 1, vía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, férmate, férmate, 1, 2, 3, ok, ok, ok, ok, okay. vamos a parar un poquito de, un poquito de, de, de stretching, ¿eh? vamos a un poquito de, de ejercicio, pues, redure, guándalo, pues. si vole, si vole, si vole, aunque, de, de farlo, de 2, 3, 4 voltas, Dos por de después de esta abdominales, 7 minutos de abdominales, y no será me... todo bien. Piego el ginocchio, piego el ginocchio, giro, cambio, ok, piego el ginocchio, ocho cueste, cambio. Okay. Abro chiuto, abro chiudo, un poco el movimiento del bachino, <ríe> del glúteo, cambia, cambia, cambia, cambia. Perfecto, adesso, ¿qué okay, vamos a hacer? Gamba, gamba, su, su, su, su, su. El objetivo, pues el puesto al pecho. 3, 2, 1, cambio. 3, 2, 1, todos 2. Lo sé so que caen. Bien concentrado, muy concentrado. Okay. Piego el ginocchio, Vado adelante. Gamba derecho a la otra. Perfecto. Cambio, cambio, cambio. Piego el ginocchio, Vado adelante. Ok, perfecto. Acciendo todos due. dos, con las dos manos. El objetivo la testa, la cabeza al ginocchio. Ok, perfecto, por el giorno de hoy hayamos finalizado, gracias a tutti por hacer estos ejercicios de física, eh, como digo yo siempre, todo este esfuerzo vendrá pagado. si tú lo haces hoy y después domani, vas a ver el grande una sana y correcta alimentación, dorme bien, pensa positivo, sonríe a la vida que la vida te sonríe, ok, si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a eso, de cuore, Pablo. Yo vado a hacer abdominales, abdomen, así, ta ta ta, qua, y qua a posto, padre del Estate, chao.